Hola, en este video vamos a ver cómo restaurar algún módulo que haya borrado dentro de la sección de módulos. Paso número uno es, pues voy a replicar el haber eliminado por error un módulo. Si se fijan, el módulo ya desapareció. Para restaurarlo nos vamos a ir a la parte superior de la dirección. Y después de que hice Courses y el número, vamos a cambiar lo que sea que venga después y vamos a poner on delete. Ahí vamos a dar enter. Esto nos va a permitir entrar a la carpeta de restauración de artículos eliminados. Y ahí nos vamos viendo sección por sección. En mi caso, por acá debo de tener el módulo de prueba de borrado que está identificado como un context module. Si bien borré solamente el módulo, hay que recordar que en el módulo tenemos accesos directos a quises, tareas, es decir, no borramos los quizzes ni las tareas ni los archivos que teníamos ahí como vinculados, simplemente borramos el acceso directo a ellos mismos y la organización que teníamos dentro del módulo. Por ello, al dar clic en restaurar, automáticamente vamos a ver que en la sección de módulos, cuando regresemos, vamos a tener nuevamente activo todas nuestras actividades. Espero que este video sea de gran ayuda.